Bueno, estamos en un día especial, el lanzamiento del curso Introducción a los Derechos Humanos, Género y Desigualdades. Una apuesta institucional, de política institucional, para abordar en el marco de nuestro cincuentenario y de los 40 años de democracia, un tema que no pierde actualidad y que además es interpelado y revisado a la luz de lo que va pasando hoy en la realidad, ¿no? Vaya si nuestra democracia está interpelada. Así que, desde ese lugar, la importancia de que la universidad eh, inscriba una nueva propuesta de formación como esta en el marco de otra serie de acciones que viene sistemáticamente desarrollando. Lo que los objetivos de desarrollo del milenio nos van marcando, lo que las leyes de nuestro país que vienen siendo de vanguardia y que, a la democratización social también van indicando como nuevos imperativos de época la ley Micaela, la ley de identidad de género, la ley Yolanda, o sea, la idea es eh, que este curso eh, de modo integral aborde la cuestión de los derechos humanos eh, y no lo reduzca exclusivamente a los aspectos de memoria, verdad y justicia que son una de las dimensiones no menor, por supuesto, categóricas, pero que se inscriben en otros desafíos e interpelaciones. El curso está destinado a la comunidad eh, universitaria de la UNAM, en principio, pero bueno, eh, anticipo, es decir, docentes, no docentes, estudiantes y graduados, pero también anticipo que hemos recibido consultas de otras instituciones, así que estamos habilitando... Eh, la inscripción para eh, otros referentes que no necesariamente sean de nuestra comunidad. El curso va a iniciar el 12 de mayo, se va a cursar los días viernes, tiene cinco módulos, se puede hacer con carácter de asistente o con carácter de aprobación y eh, es de carácter virtual. Así que los esperamos, creemos que el curso que se inscribe en estos lineamientos también del Consejo Interuniversitario Nacional, de la red, del Consejo Interuniversitario Nacional, tanto la RUGE como la Red de Derechos Humanos, eh, nos, va, nos va mostrando que, que es importante y sobre todo esto, la demanda de hacerlo también virtual para poder acceder a mayor cantidad de gente. Va a empezar a circular a partir del día de hoy un link de inscripción, y si no pueden comunicarse a los teléfonos o mail que en la página figuran de la Secretaría General Académica, como para efectivizar su inscripción. Y la conferencia de hoy: tenemos invitada a la eh, María del Rosario Badano, presidente de la Red de Derechos Humanos del Consejo Interuniversitario Nacional, y una gran militante e intelectual vinculada con el campo de los derechos humanos en la Argentina.